Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 12 de mediodía. A continuación los invitamos a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. 12 personas fueron secuestradas, golpeadas y también se le fueron hurtados 12 celulares. Lo que afirma la comunidad es que dos sujetos entraron con arma blanca y arma de fuego en el sector conocido como Las Parrillas. En minutos, espere todos los detalles. La Secretaría del Interior ha respondido al llamado de la comunidad por inseguridad en el sector conocido como Las Parrillas. Se pronunciaron las directivas de la Cárcel de Mediana Seguridad en Barranca Bermeja. Aseguran que ya iniciaron investigaciones tras caso de presunto simulacro. El Ministerio del Interior ha dado a conocer que habrá ley seca este viernes a partir de las 6 de la tarde, con motivo a las elecciones del domingo 13 de marzo. En los deportes, avanza la justa deportiva de los Juegos Intercolegiados 2021 en su fase departamental. Los deportistas de la ciudad ya están en Bucaramanga. Y al cierre, conozca a Luis Ramírez, el joven barranqueño que luchará por llegar a la final del Factor X en la ciudad de Bogotá. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. 12 personas fueron retenidas por un hurto presentado al interior de una vivienda. Cuatro personas resultaron heridas durante el robo. Nuestro periodista Carlos Cuadrado está desde el lugar de la noticia con todos los detalles. Adelante, Carlos. El equipo Enlace Noticias estuvo en horas de la noche del miércoles, aquí en el sector conocido como Las Parrillas. Siendo las 10 de la noche, la comunidad del sector vivieron momentos de angustia, cuando dos sujetos entraron a una vivienda donde se encontraban más de 10 personas. Según la versión de la comunidad, los asaltantes con arma blanca y un arma de fuego intimidaron a cuatro personas acorralándolas en la casa. Las demás personas fueron encerradas en un cambuche a la espera. De que los sujetos cometieran el hurto. Escuchemos las declaraciones del relato de una de las víctimas. Cuando nosotros iban llegando en un cambuche, había unas personas con las casas hacia abajo y no miraban porque sabían que le a pegar la puñalada. Nosotros iban llegando abrimos la puerta. Eh, afuera en la sala había unas películas. Yo le dije a mi marido que esa película, era que tan raro, porque está eso allá afuera. Y, yo, y mi marido me dijo, no, de pronto fue el suelo, quiero buscar unas películas. Cuando a mí se me dio por pues, mirar hacia atrás, empujaban la puerta al seguro y casi me pega a mí en la cara. Después los manes me dijeron a mi marido que le, que le dieran todo, todo lo que tenía. Y a mí me dijeron que no, a ella, a ella no la toque, allá no la toque, que la, la, la cagan para afuera, entonces yo me fui para afuera y me metí donde estaban los otros. Entonces allá adentro yo no sé, le decían que déme todo lo que tenga, que déme todo lo que, no escuchaba muy bien. Y a él le alcanzaron a pegar en la cabeza un poquito. Después yo este, salió y se metieron a la casa del suegro. A él lo apuñalaron como tres veces aquí en el pecho, en la barriga y en la casa también tres veces cachazo con la pistola. Lo expresado por uno de los testigos y que es líder de Junta de Acción Comunal manifestó que en la vivienda fueron hurtados más de 10 celulares de las víctimas que se encontraban departiendo en este sector, al igual que una alcancía que contenía 2 millones de pesos. ¿Cuánto robar? robaron a, a todos, a todos los celulares, como 11 celulares que habían ahí, a todos los celulares. ¿Y la la robar? Sí, había como 2 millones y algo, suelo, yo alcancé a escuchar que el suelo me dijo que, que había dos millones y algo. No, más. es que ahí venían a jugar tabaco y eso, te vienen señoras así a jugar tabaco, entonces iban llegando, una que iban llegando, las cogieron de la pistola y dijo, bájese la moto, bájese la moto y mátese para el cambuche, para allá. Y, y ya, y eran las personas que estaban encerradas ahí, apenas eran dos. Claro. El llamado que hace la comunidad y la ciudadanía en general del sector de las parrillas es que a las autoridades hagan presencia por este lugar para que no se vuelva a repetir, donde ellos afirman que se vienen constantemente presentando estos hurtos. Ya esto ya viene residente aquí en, en la vereda Las Parrillas, estamos hemos salido, cada vez que la comunidad sale a hacer de pronto un control comunitario para esas personas que ingresan que no son del sector, antes al contrario, tenemos atropello con la policía, que nosotros no podemos hacer eso, pero cuando uno llama a la policía es muy difícil que ellos lleguen, imagine, eh, en, en toda la reacción, reaccionó fue la comunidad y la policía llegó a, a, al, al tiempo después. Lo que pasa es que también entendemos que la policía tiene un cuadrante muy pequeño, pero nosotros le hemos pedido pie de fuerza a la alcaldía, a todas las entidades, que nos voten para acá de pronto carabineros, eh, ejército, armada, lo que sea, pero que veamos ese apoyo de pronto en las noches, un, algo de ronda, porque verdaderamente esto ya no es primera vez que esto, varios vecinos ya los han robado, hace, ocho, hace como cinco días también tuvimos una reunión por lo mismo, porque verdaderamente ya se está saliendo de contexto. Las cuatro personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales atendidos por los galenos. Precisamente también estuvo la policía del Magdalena Medio en este sector a través de las eh, unidades de investigación SIGIN, quien es, se espera un pronunciamiento por parte de estas autoridades. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Eider Campo para enlace noticias. Gracias, Carlos, por su información. La Secretaría del Interior ha respondido al llamado de la comunidad por inseguridad en el sector conocido como Las Parrillas. Bueno, es un tema que, infortunadamente, sigue siendo reiterado. La policía ya tiene el llamado por parte de las autoridades, por parte de los líderes de este importante sector, eh, donde se siguen cometiendo algunas situaciones allí de hurtos, de afectaciones, sobre todo a la libertad de las personas que es un hecho que hay que destacar y resaltar, no solamente es el hurto como tal, sino las personas que se exponen a ser castigados de manera ejemplar, cuando se retienen a las personas y esa es una connotación que hay que agregarle a los delitos que se vienen cometiendo entonces en el Distrito Especial de Barrancarmeja. Seguiremos entonces articulando de la mano de la comunidad la atención debida y sobre todo la información necesaria e importante para poder garantizar y mejorar los tiempos de respuesta de las autoridades. Se pronunciaron las directivas de la cárcel de mediana seguridad de Barranca Bermeja, aseguran que ya iniciaron investigaciones tras caso de presunto simulacro. Tras la polémica que ha surgido en Barranca y que ha causado revuelo nacional por el presunto simulacro llevado a cabo en la cárcel de mediana seguridad de la ciudad, el director de este centro penitenciario, Jorge Rincón, afirmó que frente a esto se realizarán las investigaciones pertinentes para tener claridad de lo que pasó. Que El día 7 de marzo del año 2022, en horas de la noche, se realizó un simulacro del Plan de Defensa en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Barranca Bermeja, con el objetivo de evaluar aspectos relacionados con la seguridad. Para tal efecto, se dispuso la participación de funcionarios adscritos al establecimiento, previa difusión de la actividad a desarrollar. Ante la anuncia de posibles irregularidades en el procedimiento, se adelantarán las respectivas investigaciones con el fin de determinar si se cumplieron las formalidades para el desarrollo del simulacro. Estas actividades son previamente informadas a los funcionarios y programan con el fin de fortalecer los protocolos de seguridad del mismo. Entre tanto, el presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, UPT, Oscar Roballo, rechazó este acto a través de su cuenta de Twitter, asegurando que este simulacro pudo terminar en tragedia. Esto no fue un simulacro, fue un acto de irresponsabilidad de las directivas de la cárcel de Barranca Bermeja. Solicitamos que se inicien las investigaciones disciplinarias. El chiste podría terminar en tragedia. Desde arroba UPT Colombia, org, rechazamos este tipo de abusos y de improvisaciones de algunos mandos y directores cuotas políticas. El gobierno distrital se pronunció asegurando que aunque este centro tiene autonomía para este tipo de decisiones, no deja de ser importante que se informe este tipo de acciones que pueden poner en riesgo a las personas. Realmente eh, nosotros respetamos la autonomía de los entes y máximo este es, que es un ente del orden nacional. Nosotros no podemos tampoco decir que no es eh, un tema aislado como tal, como autoridades. Y una vez conocedores de los hechos vamos a poner en conocimiento entonces eh, de las autoridades para que se adelanten las correspondientes investigaciones y averiguaciones porque está claro que hay que darle una explicación a la ciudad de los hechos que son hoy de público conocimiento. Este simulacro según las autoridades ya fue puesto en investigaciones, se espera que en los próximos días se pueda determinar lo que ocurrió la noche de este lunes 7 de marzo. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.cron.com.co Desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja se desmintió que en el distrito se vayan a realizar fotomultas en los semáforos. La Dirección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja dio a conocer que es totalmente falso que se vayan a implementar las fotomultas en la ciudad. Esto debido a una desinformación que circuló a través de sus redes sociales. En horas de la mañana salió una información en las redes sociales de un error humano de nuestras personas que manejan la red donde se emitió una información que no es cierta, nosotros hemos venido ratificando que en Barranca Bermeja por el momento no se va a aplicar la fotomulta se requieren de algunos componentes, se requiere también que la norma, lo legislativo la puedan organizar porque hay muchos vacíos y nosotros hoy no estamos pensando en eso, estamos trabajando por la comunidad de Barranca Bermeja por la movilidad, buscando proteger la vida de los transeúntes, de los peatones ya que lo primero que tenemos es que proteger la vida de los peatones porque son las personas que se creó primero y a eso tenemos que apuntarle. Por último el funcionario hizo el llamado a la comunidad para que no se alarme ya que esta norma no será puesta en funcionamiento. En la carrera 36, la comunidad ha denunciado el tránsito de vehículos pesados en hora pico. La inspección de tránsito respondió a la comunidad. Enlace Noticias conoció este video en donde la comunidad denuncia el paso de vehículos de carga pesada que transitan por la vía hacia el sector conocido como obras públicas. Aseguran que ponen en riesgo a conductores y transeúntes y el tráfico se vuelve complicado. Como se puede ver, como hubo un choque ahí del mismo desorden que hay tan terrible, del, mejor dicho, de la cosa de tanto carro y tanta moto, los carros que tenían que ir aquí por su derecha se metieron en el paso nivel por la izquierda, o sea, por donde los que vienen bajando. Cuando menos debería haber vehículos de tránsito pesado en las vías, es cuando los alumnos están saliendo, las mamás con sus niños del colegio, y toda clase de alumnos del colegio de unos y de otros, y es cuando más pasa vehículo pesado, es un riesgo evidente y total. Ante esto, el director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja se pronunció. Estamos trabajando fuertemente en lo que es la 52, todo lo que es la Avenida 52 y la Avenida y la Carrera 28, tratando de poder nosotros colocar en esas vías el, la ola verde que se tiene que suscitar en las horas picos, por eso hemos estado haciendo unas pruebas, hoy teníamos un, algunos inconvenientes en sincronización en las 52 con 20, 24 ya que también ampliamos el periodo para poder cruzar y evitar los accidentes que se venían presentando Por último, el funcionario hizo el llamado a la ciudadanía que se queja por esta situación para que tengan en cuenta que se está trabajando en ello para su beneficio. Hoy tenemos inconvenientes inconvenientes de movilidad en la 36. Hicimos una reunión con el Consejo Municipal, con, con algunos comerciantes y algunos empresarios donde estamos trabajando y eso fue lo que hicimos ayer. Y unas visitas tratando de proponer que la movilidad se fluya. Hoy estamos trabajando de tal manera en un proyecto que podamos reducir el carril de, que viene hacia acá del seminario para ampliar el otro, para poder tomar la vía y poder activar el semáforo a mano derecha para que las mulas no vayan a trancarse ahí. De Vinson Gómez aseguró que ya fueron aprobados los recursos para la ampliación de la vía Yuma y se están revisando decretos de movilidad para restringir el tráfico de vehículos pesados por este sector. Y tras esta problemática, nuestra periodista Yajaira Porras está en el lugar para verificar cómo está la movilidad por la calle 36. Adelante, Yajaira, con toda la información. Es, compañeros televidentes, muy es, compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento estamos en toda la avenida 36, en donde la comunidad reportó en horas de la tarde de ayer que se formaba un tráfico monumental, un trancón monumental. La comunidad asegura que eh, esto es debido al tráfico vehicular de transporte pesado, ya que pone en riesgo no solamente a los motociclistas, a los conductores de demás vehículos, sino también a los transeúntes. En imágenes, las autoridades de tránsito nos pasaron unas fotografías de agentes de tránsito ayer que estuvieron en el lugar realizando controles. Sin embargo, al momento, en este momento, al verificar en este, en este lugar, no se encuentra ningún agente de tránsito en este lugar. Sin embargo, el tráfico por ahora es fluido pero por momentos se pone difícil. Trataremos en estos momentos ahorita de hablar con, una, con algún conductor en este lugar para que nos dé una declaración acerca de cómo es el tráfico en este sector de Barranca Bermeja. Esperemos un momentico. Tratemos de hablar con, con alguno de los conductores, con alguno de los pasajeros de este lugar. Buenas tardes, señor. Háblenos acerca de la movilidad por este sector. pesado, es hora, hora pico deben, no deben de estar transitando el tráfico pesado en este, en este momento. Siempre es así todos los días. Todo el tiempo, es la única ciudad en Colombia que no respetan la movilidad de tráfico pesado. En las horas pico Vale, mi señor, muchas gracias. Pues es la declaración de uno de, de los conductores. Trataremos de hablar con uno más, señor, ¿cómo es el tráfico por acá? ¿Qué le parece? Uy, no, estaba malo. Pesadísimo. Aquí en Carraticos son accidentes. Vale, gracias. Pues en este momento ya está en verde. Como camarógrafo, yo le pido que por favor este grabe para allá. Allá viene un vehículo de transporte de carga pesada. Y como se puede ver en este momento, los que conducen por este rinto de Barranca Bermeja hacen el llamado a las autoridades para que tomen control para que este de vehículos por este sector, ellos aseguran que deberían transitar y quizás a los transeúntes y demás conductores. Como les decía hace un momento, no hay autoridad de tránsito en este lugar por el momento, no se están realizando controles. Qué pena, mire, allá hay uno, acabamos de ver uno, acabamos de ver uno por este sector, el camarógrafo lo está enfocando. Esperemos que en este momento hagan control a este tráfico vehicular que se ve por este sector. Esto es todo por el momento, compañeros. Con la cámara de Eider Campo, los agentes de tránsito llegaron para hacer un control en este sector. Son las 12 y 19 del mediodía, hora pico en Barranco Bermeja. Con la cámara de Eider Campo, informó para Enlace Noticias, ya Jaira Porras.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 en los autoservicios La Quinta celebramos el Día de la Mujer, del martes 8 al jueves 10 de marzo, 30% descuento en toda la línea de desodorantes Lady Speed Stick, 20% descuento en desodorantes Dove y Rexona para mujer, 30% descuento en cremas corporales Dove y Bacenol, 40% descuento en toda la línea facial Pons, 40% descuento en toda la línea facial Nivea, 20% descuento en cremas corporales Nivea, 30% descuento en desodorantes Nivea para mujer. Tú visualizas el futuro y lo haces de realidad. Tú te enfocas en tus metas y las logras. Tú ves el hoy como una oportunidad. Celebra tu mes contigo. Haz una cita para ti. Ven a Bióptica, cuida tu visión y recibe un obsequio de diseño exclusivo. Cuéntanos en Barranca Bermeja. Restaurante Bohemian Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención. Tenemos variedad de almuerzo, corrientes y a la carta.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 Ortopedia, prótesis, órtesis y artículos hospitalarios. Caridad para su bienestar. Luisandro Murillo G. Estamos ubicados en la carrera 27, número 5027, Barrio Colombia, al lado del Parque de la Vida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 mañana a 5 de la tarde. Bueno, caballero, si usted no va a votar por nuestro candidato, no lo podré mantener más en ese puesto. Señor, yo soy profesional y además estoy aquí porque me lo merezco. Bueno, si esa es su decisión, no lo podré ayudar más. Esto no puede seguir pasando. Tu voto no tiene precio. Dale a tu voto el valor de hacerlo bien. Enlace Televisión, comprometido con la democracia.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 Identifica en la primera columna en la parte inferior la L del Partido Liberal. Marca el logo con una X sin salirte del recuadro.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 Gracias por continuar con nosotros. El Ministerio del Interior ha dado a conocer que ahora le seca este sábado a partir de las 6 de la tarde con motivo a las elecciones del domingo 13 de marzo. El secretario del Interior, Leonardo Gómez Acevedo, habló sobre el contexto electoral del domingo 13 de marzo. En ella explica que hay 61 puestos de votación disponibles en las diferentes comunas del distrito de Barranca Bermeja. Hemos dispuesto ya toda la organización electoral para el próximo domingo 13 de marzo. Eh, es, tenemos instalados 61 puestos de votación, 547 mesas instaladas. Eh, se ha establecido un censo electoral habilitado para sufragar el día domingo de 181.681 personas en Barranca Bermeja. Contamos con 10 comisiones escutadoras, 9 zonales y una distrital. El puesto que históricamente ha estado en el centro penitenciario, ahí estará. cubierto. los 6 corregimientos, 10 puestos de votación, 58 mesas instaladas en el sector rural. Para esta ocasión hemos sido eh, dispuestos para escrutinio de la circunscripción transitoria para la paz, donde vamos a hacer entonces el escrutinio de 6 municipios del departamento de Bolívar y uno del departamento de Antioquia. El decreto del Ministerio del Interior indica que serán los alcaldes quienes emitirán los decretos para adoptar tal prohibición que será desde las 6 de la tarde del sábado de 12 de marzo hasta las 6 de la mañana del lunes 14 de marzo. La limitación se hace con base en el artículo 206 del Código Electoral y tiene como objetivo mantener o restablecer el orden público de conformidad. El decreto del orden nacional del Ministerio del Interior donde se aplican unas restricciones para esta jornada electoral nosotros hoy a las 5 de la tarde en un consejo extraordinario de seguridad presidido por el señor alcalde distrital se tomarán entonces las medidas eh, que se requieran para poder garantizar en nuestro territorio el éxito de esta jornada democrática. El secretario del interior anunció que en Barranco Bermeja se llevará a cabo un consejo de seguridad en horas de la tarde dispuesto con las restricciones para este fin de semana. El día domingo, las autoridades desplegarán la seguridad a través de un puesto de mando unificado en el territorio. Se acerca el primer día sin IVA este 11 de marzo. Por eso, como el Trasano Hogar, te invita a reservar tus electrodomésticos. Recuerden que están ubicados en la calle 49 1502. Aplican condiciones y restricciones. A continuación, conozcan la sección del reportero ciudadano, las quejas y denuncias por la comunidad. Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes barrios y comunas para dar a conocer las quejas y denuncias en nuestra sección del reportero ciudadano donde el protagonista es usted. Comenzamos con la denuncia que ha hecho un ciudadano en la vía que conduce hacia el sector del Retén, exactamente en el sector donde se encuentra la iglesia carismática. Allí el hombre muestra... En el registro de video la imprudencia de algunos conductores al pasar por los reductores de velocidad. Estamos aquí por la calle 37 frente al sector de la Iglesia Carismática Internacional para mostrarle a ustedes lo que significa transitar por esta vía siendo las 2 y 25 y a cualquier hora del día. Esto se convierte en un peligro para el ciudadano. Pues colocaron unos reductores para evitar que tuvieran aquí accidentes como lo que venía ocurriendo. Entonces, los motociclistas y hasta las, los carros, para evitar pasar por estos, mire, por estos reductores de velocidad, mire, se abalanzan sobre la parte la que correspondería al peatón. En otra denuncia, una ciudadana se siente inconforme por el mal estado en que se encuentra la entrada del Centro Educativo Mis Primeras Letras de la CDE de la Comuna 4, vía que hasta el momento no ha sido intervenida por las autoridades distritales y en el mismo sentido envían el llamado a la secretaría correspondiente. Esta es la carretera de la entrada del colegio Mis Primeras Letras. Es una carretera que está completamente deteriorada y también está generando accidentes en los niños porque los, las personas que pasan en sus motos pasan a alta velocidad y hacen, obstaculizan la calle. Y en la calle 49 con carrera 20, un habitante del barrio Colombia realiza una queja por el peligro que genera unas tabletas que están ubicadas en un sendero peatonal. Pide a la entidad competente la pronta intervención. Y antes de finalizar, la denuncia que hace llegar la comunidad del barrio El Cerro por la no desinstalación de la estructura de alumbrado navideño que está ubicado por el sector afirma que es de difícil acceso para quienes tienen vehículo, también afectando a los camiones de descargue de alimentos que llegan a diario. Hasta aquí la excepción del reportero ciudadano. Es muy fácil hacer llegar las quejas y denuncias que acontece en su barrio enviando su mensaje al WhatsApp 321-481-3015. A continuación, conozca informe institucional de la empresa electrificadora de Santander. Iluminemos Santander es el programa de electrificación rural que adelantamos desde ESA para llevar el servicio de energía eléctrica a las familias de las zonas rurales que aún no disfrutan de este servicio. El programa Iluminemos Santander es un programa que lidera la electrificadora de Santander y pues busca llevar el servicio de energía eléctrica en el sector rural del área de influencia de ESA. Con eso, pues, poder llevar ese progreso, desarrollo y territorios sostenibles en toda nuestra área de influencia. Bueno, estas familias que se benefician con los proyectos de electrificación rural, pues mejoran eh, su calidad de vida, pues teniendo en cuenta que ya con la electricidad, pues pueden llevar este neveras, electrodomésticos, pueden cargar los celulares, pueden estar pues pendientes de las noticias, pues teniendo en cuenta que la electricidad es muy necesaria en estos días para el desarrollo de las comunidades. Gracias, ETSA, por darnos la luz a mi casa. Ya puedo hacer mis tareas muy bien, está muy divertido, me han enseñado muchas cosas. Es importante recordar que para acceder a los proyectos de electrificación rural no se requieren tramitadores ni se debe cancelar dineros a terceros. El trámite se realiza directamente en www.esa.com.co o acercándote a nuestras oficinas de atención al cliente. ESA, energía que transforma. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos con más información.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 Si usted va a votar por mí a la presidencia, vote también por el pacto Senado. El cambio es fácil. Hazlo realidad en un solo paso. Marca Pactos. Marquemos pacto. Colombia despertó. ¡Sí! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla. Su belleza es única.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 Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos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 Luego lo marcas y asimismo lo haces con el número 51 y listo, ahora eres parte de la energía nueva en el Senado. Continuamos con más información, avanzan las justas deportivas de los Juegos Intercolegiados 2021 en su fase departamental. Los deportistas de la ciudad ya están en Bucaramanga. Avanzan en la ciudad de Bucaramanga los Juegos Intercolegiados 2021 Fase Departamental. Las justas deportivas en esta oportunidad se desarrollarán con las disciplinas de natación, atletismo, patinaje y tenis de campo. Los deportistas ya viajaron a la capital santanderiana eh, Pues quedar en primer lugar y, y gracias a esto puede llegar a, a gran atleta, pues de que... Tengan buenas expectativas y sean buenos profesionales. Buenas pues expectativas es poder ganar y poder traer un trofeo acá a Barranca. Pues que cumpla sus sueños y que todo lleva esfuerzo y trabajo. En este punto de la competencia los padres se convierten en apoyo fundamental para quienes representarán a Barranca Bermeja, por eso su acompañamiento es importante. No es que hay que apoyar el deporte porque es de una forma mantenerlos a ellos ocupados, sí y que se concentren en, en una actividad para que lleguen a tener algún objetivo y a su vez se vea reflejado en, en la materialización de un evento positivo para no solo para ellas sino para el departamento. Se espera que los deportistas regresen a la ciudad con excelentes noticias. Y hasta aquí toda nuestra información. Los invitamos a quedarse viendo la emisión del informativo de la Caja de Compensación Familiar Cafaba Te Cuenta con toda la información de interés para sus afiliados. Feliz tarde.